Llegó el momento de Pueblo Risa, Estados Unidos, donde el código postal es el número de risas y la población es usted. La semana pasada le pusimos un sombrero de vaquero a este gato y lo dejamos en un restaurante. Oh, oh, oh, creo que les gustará esto. ¿Puedo tomar su orden? ¡Decimos a esta camarera! ¡Anímate! ¡Sos una broma! broma! ¡Oh, qué clase de broma es esa! Es una broma pesada, mamá. Las bromas pesadas nos recuerdan que somos humanos. Si nos reímos, estamos condenados. No creo que sea muy graciosa. Esta mujer cree que su marido ya ha partido, pero ella no sabe. ¡Mamá, ya vienen! ¡Oh! ¡Fantástico! Eso sí que es divertido. Ven? Todos adoran una buena broma pesada. Es cierto, una buena broma en un buen momento tiene su belleza. Oh, debo ir a mi ensayo. Tú lo dijiste, Nikki. Siempre que sea divertida. Sí, siempre que sea divertida. Recital de violín este viernes. <risa> Hola, Stuart. <risa> <risa> <risa> ¡Gracias! ¡Gracias! Tenías que ser tan Jerry no. ¡Anímate, Nikki! ¡Solo es una broma! ¿Qué tal, niños? Vamos a estudiar el lugar más malo de la Tierra, las tierras malas de Dakota. ¡Eso no es nada divertido! ¡Anímate, ¿No? Milo! ¡Solo es una broma! Oye, Pearson, ¿qué hay de la matrícula? Súper bien y es súper mío. <risa> Parece que el mercador está empatado, Pepper. Absolutamente. Oh, no. Este concurso apenas comienza. ¡Presentando el primer torneo anual de bromas pesadas! ¡Primer round! Dre, Sway, aim. Hey. ¡Hey, Dieter! ¡Estás castigado! ¡Dirígete a detención! ¡Ay! <risa> ¡Milo, te ves tan gracioso! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Mis libros no están en orden alfabético! S-B-D-K-R-T <risa> ¡Anímate, Peperán! ¡Solo es una broma! ¿Lo es? ¡Te tengo! <risa> <risa> Segundo round. Drey, Sway.. ¡Hey! Yo no pedí ningún silbato. Mm, mantequilla de maní. Ah, es de Une. <risa> Verdadero asado. ¡Ay! Oh, ¡Y vinil! <risa> El mío se ve bien. ¡Ah! ¡Buen boloña y queso suizo! Siempre es manchego. <risa> ¡Ay, ¡Te engañé! <risa> Tercer round. Drey, Sway, Ain. ¡Fuera! Mm. Ya no te necesito más. ¿Qué es esto? Se atrevió a enviarle una nota a mis padres porque tuve a menos en un examen. Solo porque soy más lista que cualquier otro estudiante de este desfile de mediocridad al que llaman escuela... ...no significa que deba ser juzgada por parámetros diferentes. Yo... ...soy un ¡Listo! ¡Finalmente terminé! ¡Creo que este es mi mejor trabajo! ¡Va a ser la mejor de...! ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué? Pintura ¡No! ¡Pintura desaparecida! ¡Vaya! ¡Aún es de noche! ¡Mi reloj interno debe estar averiado! ¿Qué? ¡Son las 10.15? ¡Pero si todavía...! Oh. Oh. Tome. No dormí en toda la noche, pero terminé mi trabajo. ¿Ah, qué trabajo? El estudio profundo de la mosca Tsetse. Recibí su mensaje anoche en mi contestadora, señor. ¿Qué mensaje? ¡Te atrapé! ¡Pepi, tenemos que hablar! ¡Voy a entrar! Ah oh. ¡Peperan, deja eso en este instante! ¡Ya es suficiente! ¡Cielos, mamá! ¡Tienes que animarte! ¡Entren, niños! Hola, amigos. ¿Qué tal? No vinimos a conversar, Peperan. Debes tener un problema, Pepper. Pierdes el control con las bromas pesadas. ¡Un momento! Pensé que estábamos de acuerdo en que las bromas pesadas eran buenas siempre que fueran divertidas. ¡Pero tú no sabes cuándo parar! ¡Ya dejó de ser divertido! Tengo miedo por ti, Peppy. Temo que puedas convertirte en... ¡Una cómica mala! ¿Una cómica mala? Así que le gusta la flor bonita, ¿eh? ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Propina las camareras! ¡Trabajan mucho para ustedes! ¡No quiero ser una cómica mala! Entonces firma esto. Un cese al fuego de bromas pesadas. La locura debe terminar. No podría resistir otra hoja de detención. Sí, sí, sí. No, no, no. No vas a convertirte en una cómica mala y no debes dejar de hacer bromas pesadas con hilarantes. Eres la gran bromista maestra. Mi invitada esta noche es la renombrada bromista Pepper Ann Pearson. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Brillante. Y por elevar el espíritu humano, el premio Nobel de diversión es para... ¡Pepper and ¡Ah! Wilson! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <tose> ¿Lo toma mejor de lo que pensé? ¡Ah, sí! ¡Ustedes tienen razón! ¡Tengo que firmar este papel! ¡Ya basta de bromas pesadas! ¡Maravilloso! Estaré impaciente por ver a una Pepperan totalmente recuperada en el recital de mañana. ¡Por supuesto! ¡Será una noche que nadie olvidará! <risa> ¿Por qué nadie se ríe? ¡Esta no. mujer llamada Peperán ha traído esta miseria! ¡Avergüenzate, Pepperán! ¿Avergonzarme? Solo fue una broma. Violín, roedor grande. Por favor. Dime, Milo, ¿no fue muy divertido? Gracias, pero no es mi cumpleaños. El invierno debe ser frío para aquellos sin recuerdos tibios. <risa> Ragazza insensata! ¡Fue una broma! En la mañana se darán cuenta de lo divertida que fue. Sé que sí. ¡Nikki! ¡Nikki! Oye, ¿qué pasa? Me voy, Peperán. No puedo seguir tocando en Hazelnut después de lo de anoche, después de que me hiciste esa broma pesada. ¿Qué? ¿A dónde vas? A Memphis. Tengo una tía ahí. Voy a vivir con ella para dedicarme al arte. Milo, tienes que detenerla. Uh, no, gracias, Pepper. Yo ya comí. No te culpo, Peperan. Quisiste humillarte frente a todo Hazel nota noche. Y lo conseguiste. En realidad estoy impaciente por ir a Memphis. He querido explorar el rock desde hace tiempo. ¡Escuchen, amigos! ¡Hubo una equivocación! ¡Me equivoqué! ¡Nikki, yo no quería arruinar tu recital! Y Milo, no era mi intención hacer que te estrellaras contra el piano. ¡Yo! Me gustaría, Pepper. Pero ya le dije a Nikki que la vería en la estación de autobuses. ¡Adiós! ¡Pero lo siento! ¡Lo siento! ¡No haré más bromas pesadas! ...necesitabas una cucharada de tu propia medicina. Pero no fue divertida. ¡Exacto! Lamento la broma pesada. No hay resentimientos, ¿verdad, Pepper? No hay resentimientos. Es bueno tenerlos de vuelta. ¿Para qué es esto? Créanme, si pudiera deshacerlo, lo haría. Si alguien llamado Nigel llama, no respondan. ¡Ah! Y si aparece un gato vestido de cartero, no firmen nada. Y si...